Hola, soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al Branding. Me imagino que en algún momento de tu vida te has tenido que plantear hacer una presentación realmente importante. Y es un momento en el que se pasa bastante mal. Desde los días anteriores ya estás dándole vueltas a qué es lo que vas a hacer ese día, cómo lo vas a hacer y cómo vas a salir de esa situación, si tendrás éxito o no. Bien, pues si quieres conocer siete consejos o siete eh, técnicas para mejorar en tu presentación, lee nuestro post.